Muchas gracias, Mauricio, por el tiempo que nos estás regalando para este asunto. Te lo agradecemos mucho. No, gracias a ti por difundir este, un poco más este padecimiento de erodermia. Y bueno, que sepa gente que, que, hay, que hay otros que estamos trabajando por ello. No y gracias por hacernos difusión, y al contrario, apoyarnos con, con la Federación Mexicana de Enfermedades Raras. No, al contrario, gracias a ustedes por ser parte de este, este esfuerzo y este ejercicio. Mauricio, por uh, asuntos que tienen que ver específicamente con que te conozca la gente, por favor, dinos tu nombre completo y la asociación que representas. Mauricio Méndez Mata y la Asociación Mexicana de Orientación, Apoyo y Lucha contra el Esclerodermia. Hace AMES por sus siglas. Muchas gracias, Mauricio. En eh, razón de lo que tú quieras Comentarnos las preguntas son eh, con una responsabilidad de nosotros por preguntar y tú contéstanos lo que tú entiendas, quieras contestar o debas contestar. Correcto. La gente seguramente debe de entender que tú y yo somos amigos hace mucho tiempo y que esta charla no tiene que ver con el convencionalismo de la amistad, sino con el convencionalismo de lo que necesariamente tienen que saber acerca de tu trabajo y acerca de de la historia de tus esfuerzos. Mauricio, ¿hace cuánto tiempo se constituyó tu asociación? Eh, legalmente estamos constituidos desde el 8 de noviembre del año del 2002, como ACE. Como ACE. Así es. ¿Aparte de la ACE tienes otra? No, empezamos antes de la ACE, empezamos dos años antes a reunirnos como un grupo de autoayuda. Y ya en el en noviembre del 2002 nos constituimos como ACE. Ok. ¿Cuál dirías tú? Coméntale a la gente, ¿cuál es el universo de pacientes al que dedicas tus esfuerzos, Mauricio? Bueno, aquí el, los pacientes que tenemos y familiares son, son pacientes con, con escleroderma. Esclerodermia es un problema de, del sistema inmune y bien a ellos nos dedicamos en este lapso de de todos estos años, yo creo que hemos tenido alrededor de 350 pacientes que han pasado con nosotros a las reuniones. ¿Y que van a buscar eso? Orientación principalmente. Entonces, tendría que entender que desde, que desde el inicio de su gestión hasta el día de hoy, el universo de personas a las que has llegado han sido solo de esclerodermia. Eh, bueno... Eh, a, algunas, a, algunos pacientes tienen alguna enfermedad mixta, que puede ser esclerodermia y lupus, o puede ser esclerodermia y artritis reumatoide, o incluso pueden ser tres, esclerodermia, artritis reumatoide y lupus. Entonces, en ese lapso hemos tenido eh, de ese tipo de gente, de alguna manera, ¿no? con esos padecimientos. O sea, y bueno, eh, muchas veces tenemos familia, por decir algo, que la hermana tiene lupus y la otra hermana tiene escleroderma. Entonces, bueno, participan o han participado las dos con, en nuestro grupo. Como en los casos de Entiendo, casi todas las asociaciones mexicanas, ¿cuáles han sido los problemas a los que te has enfrentado para que tu trabajo pueda fluir? a lo largo y ancho del territorio nacional, Mauricio? Bueno, el, el, la principal razón que tenemos es eh, los diagnósticos tar, tardíos. Eh, definitivamente eh, tardamos mucho, se tarda mucho en, en diagnosticar una persona. Y estamos hablando mucho de años, no, no, no de meses. Eh, se ha tratado de trabajar eh, una parte en, en, en los médicos de primera instancia, que es el médico familiar o el médico que, que vas tú cuando tienes algún problema, algún dolor y demás, para que ellos aprendan a identificar enfermedades y podamos darle una atención más rápida. Eh, principalmente es eso. La otra, y bueno, creo que tú lo sabes este, mucho mejor que yo, que al ser enfermedades raras somos muy poquitos y entonces al ser muy, muy poquitos hay poca atención eh, eh, en todo el sentido, o sea, desde de médicos son, son muy pocos los que hay. Y bueno, aquí de una enfermedad autoinmune estamos hablando que el médico que lleva la batuta es un reumatólogo y digo lleva la batuta porque al ser una enfermedad sistémica, eh, bueno, entra reumatólogo, neumólogo gastroenterólogo, cardiólogo y toda la gama de, de, de, de especialidades que haya. Pero en primera instancia es un médico reumatólogo. Un médico reumatólogo eh, ve todas las enfermedades autoinmunes y estamos hablando de escleroderma, estamos hablando de lupus, estamos hablando de gota, estamos hablando de artritis. Y artritis solo hay 200 tipos de artritis diferentes. Entonces, quiero darle la bienvenida a Tina Ampudia que está conectándose Mauricio ¿Sí? este hola, hola hola Tina, ¿cómo estás? yo bien, ¿y ustedes? muy bien Tina, muchas gracias, como dicen los alcohólicos anónimos por hoy bien ah, que ah. voy bien, igualmente por acá saludos, eh, aquí escuchando hola Tina, ¿cómo estás? hola, ¿cómo estás? No, buen día eh, Mauricio dime. dime, desde tu experiencia personal ¿cuál consideras que hasta este día ha sido el mayor logro de tu asociación en beneficio de tus pacientes. Creo que el ma mayor logro, bueno, qué bueno que se está uniendo Tina. Tina es la fundadora de la asociación, ella es la, la presidenta honorífica de lo que es la asociación. Y bueno, el trabajo se ha, se ha hecho conjunto. Yo creo que el mayor logro que hemos tenido Aquí en, en. La doctora en, se ¿tú? llama Bermúdez, Erika Bermúdez. Sí. Perdón, perdón. El mayor logro es eh, la orientación a la gente. Eh, llega, llega a la gente eh, un problema grave emocional al decirle que pierdes tú. La salud y bueno, tú sabes que una pérdida, entras en un duelo tremendo, pero además eh, llegan con, con muy poca información y hablo poca información digerible porque se meten, a ti te da un diagnóstico, te meten de inmediato a internet y tienes una gama tremenda de información que si no la sabes digerir, bueno, te angustia más. Y si tú metes esclerosis sistémica, que es de este padecimiento, eh, a, a, a internet te encuentras esclerosis sistémica, pero también te, te encuentras esclerosis ¿Ah? y te encuentras esclerosis, amiofone, y te encuentras toda una serie de esclerosis tremenda que todo te queda en ese momento porque te duele la cabeza y dices, sí, sí, sí me queda, me duele esta parte, sí me queda. Entonces la gente llega ah, pues sí, muy angustiada. Entonces, sí. el mayor logro es dar sí. a esta gente de América. Sí, sí, sí, sí, sí. Incluso Entiendo. mucha gente... En, en este momento, Ajá. debido a esta sí, no. pandemia mundial, hay muchos trabajos, muchos ejercicios que de parte de salud, de las, de las instituciones de salud, se han suspendido o postergado para mejores tiempos, hoy casi toda la atención, por no decir que toda está puesta en el coronavirus evidentemente ya de por sí el trabajo que retrasado estaba, termina por retrasarse más ¿cuáles tú entiendes que son las tareas que requieren tus pacientes que aún no se han ejecutado de parte del sector salud y que son tareas impostergables? Bueno en este momento, continuar con los diagnósticos, porque desafortunadamente, digo desafortunadamente, día con día se van sumando más pacientes de cloroderma y que no están diagnosticados. Número, número dos, bueno, es el medicamento. Realmente eh, hay un grave problema para, para el abastecimiento del medicamento en lo que es, bueno, básicamente el sector salud. Que, que desafortunadamente el 95% de, de los pacientes dependemos del sector salud okay. ¿A cuántos tú entiendes que en este momento, qué porcentaje de pacientes de estos que tú conoces, tienen en este punto suspensión de medicamento o simplemente no, no lo han tenido nunca? Eh... En este momento no sé cuántos tengamos esa, esa suspensión, este, eh, David, exactamente, pero sí tenemos, no sé, un 20% de pacientes que, que toman ácido micofenólico, que es todo un, un peregrinar y es toda, toda una, una situación muy complicada estarlo obteniendo constantemente, porque... Constantemente no lo hay, ya se acabó, vengan para la próxima semana. Y estoy hablando en la situación normal, antes del coronavirus. Ahorita con el problema del coronavirus los desconozco. Y lo desconozco porque realmente no hemos tenido un gran contacto con todos ellos por lo mismo que está pasando. Y bueno, por lo que sabes que volvemos, somos una población tremendamente eh, eh, eh, en riesgo. Entonces, bueno, pues todo mundo está agazapado en su casa, no, no están saliendo, hay poca información, más si sí estoy muy preocupado en esa parte porque si en una situación normal no había el medicamento, costaba mucho trabajo obtenerlo. Ahorita que están dedicados, como tú dices, acertadamente a la atención del coronavirus, no sé qué está pasando con todos esos compañeros. Estamos eh trabajando sobre un punto de acuerdo en la Cámara de Diputados para hablar de estos temas que tienen que ver con el desabasto para eh, las farmacias de fármacos que son indispensables para muchas enfermedades raras. Y también estamos trabajando para que conozcan perfectamente las cifras de las que estamos hablando. Es decir, cuántos hombres como Mauricio o como Tina están en un problema de desabasto de medicamentos y cuántos hombres de los que representan Tina y Mauricio están en el mismo problema. Lo estamos haciendo con la eh, Cámara de Diputados, concretamente con la fracción de Morena, que es la que toma decisiones finalmente de todo. Y también lo estamos haciendo con la gente en algún, en algún, digamos, en algún promedio con gente del PAN. Esto tiene que ver con esto que ustedes nos están diciendo. Es algo que se repite de manera muy dramática en muchas otras asociaciones que están diciendo básicamente lo mismo. Eh, en este momento las instituciones de salud te dicen... No, es, bueno, David, tú debes de comprender la pandemia ahorita ocupa todo nuestro trabajo, esfuerzos, espacios, etcétera. Nosotros personalmente hemos impulsado muy fuerte que a los enfermos lisosomales no les falten sus medicamentos. Pero no tiene nada que ver que nosotros estemos logrando que esto sea posible con que ustedes no lo estén logrando. Esto tiene que ver con que no hemos hecho un trabajo Coludido que pueda representar un verdadero esquema que impulse estas eh, decisiones que se tienen que tomar al interior de las instituciones y que no debieran poner a las enfermas, a los enfermos con padecimientos del tipo de nosotros en riesgo, porque la peor paradoja que existe en este momento, Mauricio, o una de las peores es no salgan de casa, quédate en tu casa, pero si eres un enfermo con padecimientos raros, ve a tu hospital a que te den tu medicamento porque no hay de otra, tienes que ir a tu hospital. Estamos trabajando también por terapias en casa con el, también con el Congreso de la Unión y estamos trabajando también, si no terapias en casa, terapias en centros especializados que no tengan que ver con hospitales, sino que estén lejos de los hospitales que son hoy mismo el mayor centro de contagios que puede haber a lo largo y ancho del mundo en este punto. Yo entiendo que para ustedes, como para muchos de nosotros, los de padecimientos raros, esta condición de comunicación con las instituciones de salud y con quien toma las decisiones en este punto pueden ser difíciles, porque a lo mejor el director no te toma la llamada, a lo mejor tu médico mismo no te toma la llamada, a lo mejor el comité está indispuesto para hacer una serie de espacio para sugerencias o para peticiones, pero tenemos que hacerlo de alguna manera y la intención de esta conversación que voy a multiplicar con todas las asociaciones que nos sea posible, es conformar un frente que signen todos a través de una carta en la que hablemos de estos temas. Por ejemplo, ustedes son los primeros entrevistados de una serie de entrevistas que ya tenemos pactadas y estoy seguro porque en entrevistas que no han sido de este tipo, sino telefónicas nada más, me han dicho palabras más, palabras menos, lo mismo que ustedes me acaban de decir, lo mismo que tú me acabas de decir. Ahorita le preguntamos a Tina, pero entendiendo esto de lo que estamos hablando, qué es independientemente de esta ausencia o carencia de medicamentos, lo que más te preocupa de la situación actual con respecto a sus problemas de salud, el tema del coronavirus y el tema de la, del confinamiento en tu casa, que no te permite salir porque somos enfermos crónicos, somos de los que más pueden ser afectados y además de todo, somos los que vamos a requerir una atención si es que se presenta el caso eh, más especializada, que a veces uno piensa en México no existe. Cuéntame, ¿qué es lo que más les preocupa de este tema en este momento? Este, bueno, lo, lo, que más, lo que más nos preocupa es que eh, esta enfermedad es una enfermedad crónico-degenerativa progresiva y que necesita atención y no está teniendo la atención adecuada. Tú, tú ya lo comentaste perfectamente, estás en tu casa, no puedes salir, entonces, no está yendo al médico. Y desafortunadamente, lo que te decía, como esa enfermedad sistémica, tienes que ir a muchas especialidades, no solo a uno. Entonces, no estamos teniendo esa atención y desafortunadamente, bueno, pues, si los pulmones están bien, no necesariamente los riñones van a estar bien. Y si los riñones están bien, no necesariamente el tracto digestivo. Es decir, sí tenemos un problema grave allí. De, de no tener atención. Un enfermo con, con problema sistémico, David, nos la pasamos 10 días a, a, al mes o 12 días en, en, en el hospital, porque tienes que ver a una especialidad, tienes que ver a otra, tienes que ver a otra. Y ahorita que no estamos yendo absolutamente a ninguna y que no tenemos el medicamento adecuado, que no nos están haciendo nuestros análisis, porque parte de eso que cada dos meses o tres meses, que tienen que hacer tu análisis para ver cómo está tu pulmón, para ver cómo está tu riñón, para ver cómo está tu tracto digestivo, para ver cómo está la coagulación de la sangre y eso, no la estemos teniendo. Entonces, a mí sí. sí me preocupa la gravedad que pueda tener un paciente. Nuestro, ¿no? en este Entiendo. Momento. Tina, ¿estás de acuerdo con esta imagen que en lo general estamos planteando? Ah, mira, Yo sí estoy de acuerdo con Mauricio y sí vemos que pues como enfermeros de una enfermedad crónica degenerativa, sí se nos está complicando mucho con el COVID, el poder que nos atiendan un, como debe de ser normalmente. Entonces, eh, le están ahorita dando mucha prioridad a lo que es el COVID y a nosotros nos han dejado afuera de este marco, ¿no? Falta de medicamentos, falta de atención. Eh, cuando yo ahorita no estoy asistiendo realmente a, mi, a mis revisiones médicas. Sin embargo, estoy mandando a mi hijo para que él pueda recoger mis medicamentos y puedan darme realmente una atención personalizada. Sin embargo, él fue directamente con el director y el director le dijo pues, que no podía atender porque si no son muchísimas personas con las que tendría que atender a algo personalizado. Uh -huh. uh, y dijo que pues no, que por el momento tenía él que ir por los medicamentos, porque son medicamentos controlados. Entonces estamos viendo pues que nos están dejando fuera de una atención médica que nos están, de alguna otra forma, pues nosotros tenemos el derecho de tener esta atención. ¿Cuál y es el Instituto de Salud, Tina? Es el seguro, bueno, yo estoy aquí en Cuernavaca, como tú sabes, y yo estoy at atendiéndome en el, la clínica 20 de aquí de, de la calle de Morelos Juárez del ¿De seguro social del seguro social exactamente sí entonces bueno pues dime perdón perdón Tina tú Mauricio en dónde estás siendo atendido en el centro médico La Raza David y bueno el okay. centro, okay. centro médico perdón muchachos les hice sí. esta pregunta porque Mándenme su nombre, número de afiliación y yo voy a hablar con, con autoridades del IMSS para que trate yo de ayudarlos a ustedes dos específicamente, lo digo así específicamente, para que les eh, hagan el consecutivo de los estudios como quiera que sea, se los tienen que hacer y el medicamento. Por favor, Mauricio, mándame tus generales y tu eh, de, número de derecho a audiencia y dónde te atienden. Lo, lo importante, dónde me atienden, quién me atiende. Cuál es mi medicamento, mi número de derecho a audiencia Y yo me encargo de hablar con directamente el director del IMSS para que veamos qué podemos hacer específicamente por Tina y por Mauricio. Ya después vemos qué hacemos por todos los demás. David, te agradezco muchísimo, te, te agradezco mucho esta situación de lo que nos estás comentando, más. Mira, yo en este momento estoy en un estado de remisión y realmente el medicamento que ocupo es poco, es un anticoagulante y lo estoy comprando y tengo acceso para, para ir a, a, a algún laboratorio. En este momento es, estamos hablando de hoy, como tú lo decías. Lo que me preocupa adicionalmente, eso David, sé que, que, que no está a la mano tenerlo, pero el INSS es el que agrupa mayor cantidad de información de, de pacientes de esclerodermia tiene como 150 y ahorita específicamente aquí en la raza donde están es un hospital COVID a 150 pacientes compañeros míos David, no los están atendiendo eso sí. me angustia mucho independientemente okay. de lo mío me angustia que mis compañeros no estén atendiendo Ok, me, me mandas el dato específico de la cantidad de pacientes entiendo que no me vas a poder mandar todos los nombres, okay. pero voy a hablar en términos de esta es la idea de un grupo específico de pacientes que están teniendo problemas muy graves y que tienen una enfermedad crónica degenerativa que puede empeorar debido a la no atención por el asunto del COVID en el Seguro Social. Y con mucho gusto me encargo. Y que la, la otra parte, perdón, David, con tantas cosas que se dicen y lo que hablan y demás, están muy angustiados mis compañeros porque dicen si caigo en un problema grave de, de, de, de coronavirus o algo así voy al hospital... Como soy un enfermo, como ya tengo más de, de, de 50, 60 años, no me van a dar la atención y realmente tenemos a nuestros compañeros completamente angustiados. Entiendo, entiendo. El respirador se lo van a dar al joven que está sano, no al viejo que ya está enfermo. ¿Para qué? Sí, sí, entiendo. Yo, yo voy a mandar una misiva que hable en torno del apoyo al grupo total, los, los 150 o 200 enfermos que sean, eh, en, en un tema de especificidad. Es decir, necesitamos ver de qué manera puede seguir siendo atendido este universo de pacientes porque todos están en un problema grave de no solo salud, sino incertidumbre, incerteza. No tienen condiciones que les permitan pensar que todo va a mejorar Nada, absolutamente nada. Entonces, si me la mandas yo, la envío al director general Gracias. con mucho gusto. Gracias, Mauricio. No, de nada. Tina, te quería preguntar, esto que voy a decir, qué bueno que me dijiste esto, Mauricio, porque no me, no me atreví hace rato a hacer un comentario, pero con el respeto que ustedes me merecen, yo los veo bien a ustedes, no, no, no conozco a todos los demás, pero por ejemplo a ti, Mauricio, te veo bien. Es decir, como siempre te he visto. No, no te veo eh, debilitado, físicamente vulnerado, como se ven algunas personas en ocasiones. A Tina la veo siempre igual, siempre la veo igual de mona. O sea, no no no veo eh, una diferencia sustancial por lo que está pasando. Eh, lo que entendí de parte tuya, Mauricio, es que afortunadamente estás en remisión y lo que necesitas es algo mucho menor que lo que necesitan quizá los demás. Y en el caso tuyo, Tina... Mira, yo afortunadamente también estoy bien. Toda mi enfermedad ha sido por, por fuera. A mí lo que me ha afectado mucho es mis manos, mi movilidad en cuanto a lo que son las manos. Entonces, ahí sí yo, de alguna to, una forma, pues es, sí me veo afectada porque hay muchas actividades que yo ya no puedo realizar. ¿sí? Porque pues, las manos son todo. O sea, todo para una botella, para cocinar para hacer una cama, cosas sencillas, ¿no? A ver, lo complicado, pues la verdad no puedo. Pero, pues, tengo que ser ingeniosa, como soy independiente, pues de alguna forma sí dependo de mi hijo y de mi marido, pero pues no me van a estar todo el tiempo aquí ellos ayudándome, ¿no? Entonces yo tengo que buscarme la forma de poderme hacer independiente. Eh, afortunadamente no tengo problemas ni de pulmón, ni de corazón, ni de riñón, de esófago, pues con medicamento controlado, pues he estado eh, tomando para poder llevar bien la, la, la enfermedad. Eso es lo que a mí realmente me, de, me detiene a muchas actividades porque también la fatiga, la fatiga que, que me da por parte de la, en las tardes, pues también tengo que detener un poco mi actividad. De lo demás, pues estoy controlada con medicamento. Y pues ahí la voy, ahí la voy llevando, ¿no? Dentro de movilidad y dentro de mi, mis actividades generales. Yo como persona, pues este, uh, dentro, de, de, dentro de lo que es la asociación, sí he visto que mucha gente se ha deteriorado, porque la complicación de, de esta enfermedad, tanto de que te dé por fuera, te dé de por dentro, ¿no? Que es lo que decía Mauricio. Cuando tienes el problema de esófago, del estómago, del riñón, como sistémica, y, y es donde realmente la gente se ve muy complicada para poder hacer todas sus actividades y poder salir adelante, ¿no? Es una enfermedad que sí es bastante difícil y complicada de, de llevar. Entonces, pues sí estoy bien físicamente, pero sí hay muchas cosas que he dejado de hacer. ¿Cuántos de estos pacientes a los que tú refieres como que se han deteriorado de verdad, cuántos consideras que son? Una decena, dos decenas, ¿cuántos? Uy, pues yo creo que pon, si sí, mira, nuestra población de, de, de gente que ha ido a la asociación será entre 350, a 400 personas. Ponle que unas 300 personas son las que nosotros hemos visto que estén deterioradas y que llegan en un momento dado a ser una enfermedad que avanza tanto que se llega a ser mortal. Y las otras 100 personas, ajá, considerándome yo, considerando Mauricio, pues somos las que más o menos hemos sostenido una, la enfermedad que, que, que ahí va, ¿no? O sea, no la podemos dejar, porque en un momento dado se te puede pintar a, a sistémica. El universo de pacientes, en su mayoría, está en el IMSS, también hay en el ISTE, entiendo. Ajá. También hay en Pemex. En Pemex también hay, en Nutrición también hay. ¿En Sedena? En Sedena... Normalmente no. pocos. ¿También? Hay pocos. Hay pocos. Nada más, de, perdón David, dentro de la población que dice Tina que han pasado 350, 400, que 300 eh, son los que han estado más graves y otros 100, bueno, a, a Dios gracias, eh, estamos en una situación mejor, pero de esos 300 que han estado mal, ya se nos murieron más de 100. David. O sea, no, no, no, han pasado, pero ya no están vivos, entre ellos mi hermana y muchos más. Vale. ¿Por qué? Porque, te, porque hay un problema. Al principio el, el grave problema era, era de eh, problemas en los riñones. Afortunadamente hoy cuando hay una crisis lo sacamos. Pero hoy los últimos fallecimientos y entre los que está mi hermana, que estamos hablando de los 10, 15 años, últimos 15 años, son problemas, eh, eh, problemas de los pulmones y ahí son problemas que tú estás y de repente entras en crisis y te mueres en 15 días, en 8 días o alguna cosa de esas. ¿no? Y son básicamente generado la fibrosis pulmonar y la hipertensión arterial pulmonar. Que, sí, sí, sí, quien, quien tiene, quien tiene, quien tiene o, o quien es contaminado por COVID y tiene esos problemas se va a ir en 5 días. Sí, sí es lo que nos dicen. Y bueno, la mayoría, la mayoría tenemos compromiso pulmonar. Yo me ves bien, pero tengo algo de fibrosis pulmonar, ¿sí me entiendes? En esa parte. Eh, no me limita a las situaciones, pero creo que la mayoría tenemos compromiso allí. ¿no? Y es a donde se nos va la gente. Y tú los estás viendo bien y platicaste con ellos la semana pasada y de repente entran en crisis y a los ocho días ya no están. no y Te repito, una de ellas es mi hermana. ¿no? Qué lamentable, lo lamento mucho. Qué lamentable, qué lamentable. Eh, por favor, mándenme la información. Yo voy a hacer eh, comunicados para IMSIS TPM, por favor, díganme en dónde hay, en qué instituciones de salud hay pacientes con el problema que ustedes tienen, para hablar de ellos en cada caso y buscar que haya un, digamos, efecto periférico que permita que todos terminen por ser atendidos. Eh, sé que es complicado porque eh, estaba yo haciendo un una pequeña numeralia de todas las asociaciones que son miembros de femexer estamos hablando de aproximadamente aproximadamente 12.000 pacientes que conocemos que tienen un problema grave pero hay como veintitantos mil pacientes entonces es un universo importante 12.000 pacientes inundan los sistemas de salud de los respectivos espacios donde donde son afiliados, pero bueno, veríamos qué podemos hacer en razón de, de lo que podamos alcanzar como acuerdo con las autoridades para que se ubiquen y se esfuercen en estos temas. Yo no quiero insistir en algo que es evidente, que el COVID nos ha complicado terriblemente a todos, no solamente a los que tenemos este tipo de padecimientos, sino a todos, en términos generales, a todos, porque lamentablemente el país... Eh, este bendito país al que pertenecemos está lleno de diabéticos, hipertensos, eh, obesos, está lleno de, de enfermedades que son, eh, digamos que elegibles para ser contaminadas por COVID y llevarte al panteón. Esas son las enfermedades que tenemos los mexicanos. Somos una población de gente joven, más que vieja, pero los jóvenes están bien gordos, tienen hipertensión, tienen diabetes, entonces salen la misma, es una con otra. Lo más importante de todo esto es que este espacio pretende abrir una suerte de comunicación directa con quienes nos van a oír y a escuchar, porque su, eh, este video que vamos a eh, terminar en unos momentos más, es uno que bajo su autorización, vamos, bueno, primero lo vamos a poner en la red, si ustedes no lo autorizan, por supuesto, y luego ese video, este mismo video, lo vamos a poner en algunos eh, espacios donde se deciden cosas, por ejemplo, ims ISTE, Pemex, Sedena, Insabi, en todos lados lo vamos a poner. Entonces, necesitamos que ustedes nos autoricen para hacerlo. Primero que nos autoricen para ponerlo en la red, en las páginas de la federación. Y luego que nos autoricen para mandarlo a quienes lo vamos a mandar. Si no lo autorizan. Si no, no lo autorizan, no tengo ningún problema porque es el derecho que les asiste a ustedes. Pero es, la idea, Mauricio ta, Tina, es que, las voces de ustedes, no las escuche solo yo, sino las escuchen muchos. Y entre los muchos que las escuchen, las escuchen los importantes. Eh, no importaría mucho que mil millones de personas escuchen lo que me están diciendo si no lo escucha el director del IMSS o el director de Liste o etcétera, los que valen la pena ser escuchados o, o, o por quien vale la pena ser escuchados. Entonces, eh, primero, mi pregunta para los dos es, ¿Me permiten que ponga esto en las páginas de, de la Federación? Por supuesto, David. Claro, al contrario, yo te, te lo pediría y te diría, David, difunde esto, por favor. Con mucho gusto. Luego, eh, en razón de que ustedes lo piensen, no me lo tienen que contestar ahora mismo, pero contéstenmelo a la brevedad que ustedes puedan. ¿Me permitirían mandarlo al IMSISTE, PEMEX, SEDENA y a la Presidencia de la República? Sí, te digo de claro. inmediato yo sí. Ok. Entonces, ya no tenemos problema con eso. Algo que quiero comentarles es que eh, la página de la Federación, el Facebook de la Federación Mexicana de Enfermedades Raras, el Facebook de Pide un Deseo y de AXE Salud, reúnen ya en este momento a poco más de 17 mil personas que nos ven y que nos escuchan. No, perdón, a poco más de 19 mil personas que nos ven y nos escuchan. La Federación tiene más de 15 mil, eh, Pide un Deseo tiene más de 3 mil y Accesalud tiene más de mil. O sea, Casi 20,000 personas nos escuchan y las páginas son visitadas por 100,000 personas al mes. Entonces tenemos ya un universo eh, cautivo que nos escucha. Pero aparte, algunos de los mensajes que enviamos los, los hacemos directamente transmisibles a quien toma decisiones en México. Bueno, lo voy a hacer ya con su autorización. Está grabado que me autorizaron y lo voy a hacer con un enorme respeto a la dignidad que ustedes me merecen y... y, y, y el orgullo de ser su amigo, porque evidentemente los que conocemos enfermedades raras, siendo o no pacientes de enfermedades raras, pero siendo papás de pacientes con enfermedades raras, sabemos a qué nos estamos refiriendo, no por dolor personal, sino por, en mi caso, aquel que me generan las incertidumbres de mis hijos. Entonces, yo, yo quiero primero concluir este ejercicio dándote las gracias, Mauricio, dándote las gracias, Tina, porque sé sí. que de su tiempo que Ustedes tienen destinado a muchas cosas que son importantes y personales. Me regalaron estos minutos que fueron tan importantes para mí. También quiero darle las gracias a la gente que está con ustedes y que los cuida, que los auxilia, que los protege. En tu caso, Tina, ya dijiste, tu esposo y tu hijo. En tu caso, Mauricio, tus familiares que sé que siempre están atentos. Ustedes como yo. Estamos confinados. Yo estoy confinado porque, uno, ya tengo 60 años que cumplir el 7 de abril. Dos, si yo me contamino, si yo me contagio, evidentemente puedo poner en riesgo a mi celita, que es mi esposa, y puedo poner en riesgo a mis hijos el día que los salude, aunque sea de lejos, no sé. No, no, no quiero pensar en eso. Yo también, como Tina, vivo en Cuernavaca y, y bueno, pues ya tengo poco más de dos meses aquí recluido en mi casa. Este, cosa que me ha dado tiempo para hacer, cosas que nunca hacía en mi casa. Pero, evidentemente, eh, pues es algo que, que no decidí yo, sino que decidieron por mí. Entonces, eh, les quiero agradecer a ellos, a quienes les cuidan, a ustedes. También quiero ser muy, muy claro en algo. Ustedes me conocen, muchachos, y saben que no digo nada que no sienta realmente. Yo al cabrón le digo cabrón, al pendejo le digo pendejo, etc. Yo soy muy honrado de ser amigo de ustedes. Estoy muy honrado por ello, porque... Porque como mis hijos, ustedes han vivido una escalada muy cabrona que evidentemente es muy difícil. Y que son ustedes resilientes, muy cabrones porque han logrado salir adelante. Eso es para mí verdaderamente un tema de admiración. Los admiro, los quiero y los respeto. Recuerden que, que yo soy su cuate. Más que cualquier otra cosa, soy su cuate. Y los conozco desde siempre como gente muy dedicada a estos temas y muy preocupada, como, como señalaste Mauricio hace rato, como Tina señaló. Pues a ustedes, a fin de cuentas, no les preocupa tanto lo que personalmente tenga que ver con su salud y con su estabilidad, que sí, lo, que sí les preocupa, pero les preocupa más el universo de pacientes a los que representan y eso a mí me deja... Muy claro que son ustedes personas con las que estamos encantados de ser aliados. Muchas gracias por todo, por su tiempo sobre todo, por su amabilidad, por, por escucharme. Y recuerden que, que juntos somos más fuertes. Eh, hace algún tiempo, eh, una hoy senadora me dijo, yo no sé cómo no se pueden poner ustedes de acuerdo. Y hablaba de las asociaciones de pacientes. Y le dije a esa senadora, como ustedes en el Congreso que nunca se ponen de acuerdo, o sea, la idiosincrasia del mexicano es así, o sea, no nos ponemos de acuerdo, pero algo que me da mucho gusto es que siempre que yo he hablado con Tina, inclusive un día que la encontré afuera de Costco, creo, creo que sí, ¿verdad, Ajá. Tina? Sí, sí, de acuerdo, con siempre, tu esposa. Siempre ha sido en un ambiente oral de enorme consideración y respeto para su esfuerzo, porque así lo entiendo, y de enorme admiración de mi parte por el ejercicio de, de estar todos los días, aún, aún y con ese problema que tienen de salud, luchando por estar mejor. Muchísimas gracias. Soy muy afortunado de ser su cuate. Y, y lo más importante de todo, muy afortunado hoy, como dicen los alcohólicos, de estar aquí con ustedes. Pues yo te agradezco mucho, porque todo el apoyo que tú y el trabajo que has, también estás haciendo a través de la Asociación de Enfermedades Raras, nos permite eh, eh, que nos vean... Uh -huh. Que sientan todas las, no, no solamente escrodermia sino también otras miles de enfermedades raras que nos vean que estamos aquí. Y que de alguna forma, si pueden apoyarnos a visibilizar las, las enfermedades, eso nos ayudaría mucho como principio. Te agradezco Gracias. tu trabajo también, porque trabajas mucho en tu asociación. Agradezco mucho todo tu apoyo. Y también un gran, gran abrazo porque pues también te consideramos nuestro amigo. Y un abrazo también para tus hijos porque también les ha tocado, ¿no? Trabajar sí. y luchar y salir adelante, ¿no? Los sí. admiro, igual que a ti. Y pues como todo, hay que seguir trabajando y apoyando a, a, a México, ¿no? Y más a nuestros enfermos, de enfermedades sí, raras. Es cierto. Pao, muchas gracias también a ti, por supuesto. David, muchas gracias. Este, yo nada más quisiera hacer un comentario rápido, otro problema que tenemos, y perdón que te diga todos los problemas, pero realmente, bueno, te conocemos de mucho tiempo y tú siempre has estado dispuesto en apoyar a toda la gente que, que, que tiene algún problema de salud y por eso, bueno, estás ahora metido ahí en, como, como presidente de la Federación Mexicana de Enfermedades Raras. Pero bueno, todo, todo el tiempo que te conozco, ya son muchos años, siempre has estado trabajando en ello y te lo agradezco mucho. Un problema que tenemos es que no tenemos acceso a los medicamentos de primer nivel, a los medicamentos nuevos. Hay, digamos, un problema de hipertensión arterial pulmonar que lo atendemos normalmente con Viagra, ¿no? Cuando ya hay un medicamento de primer nivel que te duplica, te duplica el, el promedio de vida que pudieras tener. Y, y, y muchas veces, digamos, un ejemplo rápido: una chica me pasó en el Seguro Social en la raza de 23 años con tres hijos, hipertensión arterial pulmonar. Bueno, con el tratamiento que le daban, eh, normalmente tiene un promedio de vida de dos años, ¿no? Le tratamos de conseguir el Bocental, que es un medicamento caro que cuesta más o menos 60-70 mil pesos al año. Buscamos dárselo. ¿Qué iba a pasar con el Bocentán de Tomos? Va a morir, pero esa chica que va a morir en dos años, imagínate que muere en cinco o seis. Imagínate adelantar tus hijos seis años, ¿sí me entiendes? No tenemos acceso a eso. Déjame preguntarte, Mauricio, ¿está autorizado ya por la COFEPRIS y está en los sí. mercados nacionales ya, en las farmacias? Por supuesto, de por supuesto. Sí, sí está, ahorita acaba de salir otro medicamento para lo que es la fibrosis pulmonar, que igualmente te dicen en el seguro, le estoy dando aspirina, con eso se le quita el dolor, y no aspirina, le den otro medicamento, pero no tenemos el medicamento de primer nivel, ¿no? ¿Qué, qué dicen las instituciones de, de salud del gobierno? Es que ya le estoy dando un medicamento, sí, pero solo te dan palativos, pero no te dan algo que te mejore tu condición. Cierto. Por favor, mándame los nombres de esos medicamentos, si tienes el dato de la farmacéutica que los produce, sí. y, y también si él es tan amable, eh, el, el dato de, le están dando esto, que es un paliativo muy pendejo en lugar de darle lo que realmente le hace bien. Y yo con mucho gusto lo refiero en cartas que ustedes van a tener en su escritorio para que sepan lo que le dije a quien se lo tengo que decir para que actúen en consecuencia. En este caso, a la COFEPRIS, al Consejo de Salubridad, a las instituciones, a quien sea. Yo me dirijo a quien sea, no se preocupen. Tú mándame la información y yo veo que en el futuro más inmediato eso sea realmente puesto a disposición de ustedes. Gracias, David. Te agradezco nuevamente, agradezco esta, esta reunión. Y bueno, solo acabo diciéndote, sí, cuídate, porque tu labor, sí, es una labor que apoya a muchísima gente. Estamos hablando a miles de gente que dependemos mucho del apoyo, la asesoría que nos des tú y toda la gente que están trabajando. Con Muchas gracias, Mauricio. Gracias, David, y que Dios te bendiga.